¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Tentor y soy la voz que está detrás de los videotutoriales sobre estructura de datos. En esta oportunidad vamos a comentar algunos temas fundamentales o básicos como lo son abstracción, estructura y tipo de datos, Cómo están relacionados entre ellos y cómo nos sirven para comprender el concepto y lo que significa estructura de datos en informática. Vamos a comenzar eh, comentando o diciendo que en filosofía abstracción es una capacidad que tenemos los humanos y digo los humanos porque, porque es una capacidad mental que nos permite eh, aislar un concepto, aislar una parte de un problema y concentrarse o reflexionar en esa parte. Ignorando, no porque no sean importantes, sino porque en ese momento no tenemos ganas de prestarle atención a las otras partes o a los otros conceptos del problema. De este modo es como nosotros vamos a poder concentrarnos en un punto de vista, en un aspecto de una situación o de un problema, luego analizar otros aspectos para finalmente reunir el todo y eh, tener una solución completa. En informática la abstracción, el concepto de abstracción aparece permanentemente porque es un aspecto fundamental. Nos hace falta para poder estudiar la estructura del software, la estructura de los sistemas y es la única manera en la cual vamos a poder eh, conocerlos y desarrollarlos. El software tiene ciertos aspectos que son relevantes en determinado momento y otros aspectos que son importantes o relevantes en otros momentos. No es posible atenderlos todos a la vez. Hace falta la capacidad de abstracción, hace falta poder abstraerse para poder dedicarle atención a cada uno de estos aspectos y finalmente poder integrar en una única solución todos estos puntos de vista. De este modo es que nos vamos a encontrar con un aspecto físico que se corresponde con los dispositivos, los dispositivos programables en los cuales queremos ejecutar el software. Estos van a tener ciertas bondades, pero también van a tener ciertas restricciones que seguramente van a afectar o van a impactar en la lógica y en los aspectos conceptuales de ese problema del mundo real que queremos resolver con el software. Nosotros tenemos que poder concentrarnos en un aspecto ignorando los otros pero no porque no sean importantes sino porque tenemos que encontrar una solución un análisis completo de un aspecto para luego pasar al otro y luego al otro volviendo tal vez más de una vez iterando tantas veces como hagan falta para encontrar una solución completa de los diferentes aspectos en los cuales la abstracción tiene que ver con la informática, vamos a considerar dos. La abstracción de procedimientos y la abstracción de datos. La de procedimientos porque eh, las estructuras de datos son una parte fundamental de la programación y obviamente la abstracción de datos porque forma parte de la esencia de lo que son las estructuras de datos. Dentro de la abstracción de procedimientos es de nuestro interés lo que se conoce como abstracción por parametrización. Esta es la característica o la capacidad que tienen los subprogramas o funciones para mostrarnos sus eh, argumentos como si fuesen variables locales y eh, tratarlas independientemente del valor que traigan o del valor con el cual se invoquen. Así es como analizamos esta función que recibe dos argumentos y nos devuelve el valor mayor de estos dos argumentos. Si A es mayor que B nos devuelve A, el valor de A. Caso contrario nos devolverá el valor de B. Esta función se puede invocar utilizando distintos parámetros. Podemos ver, por ejemplo, que en un momento se utilizan dos variables, x e y. En otro momento el parámetro es reemplazado por una constante, es el caso del 7. E incluso estamos viendo que se puede reemplazar el parámetro por el resultado de otra función o de la misma función allí es donde está la abstracción por parametrización el parámetro se define en su tipo y en su cantidad independientemente de lo que se pase en un llamado a la función otra forma de abstracción en los procedimientos es la que se conoce como abstracción por especificación en este caso vamos a centrar la atención en qué hace una función o un procedimiento sin preocuparnos en cómo lo hace para ello se utilizan precondiciones, postcondiciones, encabezados de módulos de manera que se pueda explicar el qué hace sin inmiscuirse en cómo lo hace en el ejemplo vemos que la precondición o sea lo que se tiene que cumplir antes de invocar a la función es que le pasamos un parámetro que es un número real positivo. La postcondición, lo que debe ocurrir después que la función se ejecuta, es que nos devuelve un número, de manera que si lo multiplicamos por sí mismo, obtenemos el valor del parámetro. También se muestra la firma, o encabezado del procedimiento o del módulo en este caso se constituye del nombre del módulo la cantidad y tipo de parámetros que se van a pasar y el tipo de resultado que se espera fíjense en que en ningún momento se si dice algo de cómo se resuelve esto simplemente estamos diciendo qué hace en ningún momento decimos cómo lo hace sobre la abstracción de datos, lo que vamos a comentar en este momento es que es aquella capacidad que nos permite ampliar los tipos de datos predefinidos en los lenguajes de programación. Lo que viene con un lenguaje de programación no nos alcanza para desarrollar el software. Entonces, mediante la abstracción de datos, es que vamos a poder incluir nuevos tipos de datos las operaciones y de esa manera generar estructuras de datos cada vez más complejas. El sustantivo estructura para muchas personas tiene que ver con ese, eh, ese armazón que permite a un edificio ser justamente un edificio. Lo que primero se levanta es la estructura del edificio, que es la que va a dar soporte a todos los departamentos que se van a habilitar en ese edificio. Fíjense en que dos, tres, cuatro edificios pueden tener la misma estructura y los departamentos que van a estar en cada uno de ellos van a ser eh, un poco distintos. Otras personas van a identificar estructura, con esa unión entre átomos o entre moléculas, porque justamente estas personas van a pensar que estamos hablando de la estructura atómica. También podemos hablar de otra estructura, que es, por ejemplo, la estructura ósea, la que representa los esqueletos de los humanos. Y más allá de las diferencias que hay entre cada uno de nosotros adentro, tenemos la misma estructura ósea. De manera que podemos decir que estructura es ese armazón, es ese soporte que los elementos de una misma clase, sean edificios, sean átomos, sean esqueletos, tienen en común. En informática, y en particular en relación con estructura de datos, nos interesan algunas estructuras como por ejemplo la que presentan los lenguajes de programación. Resulta que cada lenguaje de programación tiene eh, un conjunto de elementos que se conocen como componentes léxicos. Estos componentes léxicos se rigen mediante normas o reglas sintácticas y semánticas. La sintaxis nos dice la forma en que hay que escribir con ese lenguaje y la semántica es lo que significa. Pero lo concreto es que los distintos lenguajes tienen distintos componentes léxicos, distintas semántica, distintas sintaxis. Sin embargo, aun cuando veamos que la sintaxis o los componentes léxicos sean diferentes, podemos hallar una estructura común entre distintos lenguajes, como si hubiese familias de lenguajes. Por ejemplo, allí tenemos eh, un, un programa en C y estamos viendo también que en C++ es bastante parecido, incluso en Java. Mientras que Pascal y BASIC tienen eh, una estructura um, un poco diferente. Otra estructura que nos interesa es la que vamos a encontrar en los algoritmos. Algoritmos que se utilizan para resolver distintos problemas presentan estructuras similares. Esto se debe a que esos algoritmos corresponden a una misma forma de programar, por ejemplo procedural o funcional. O puede ser también que el enfoque de programación, ya sea que se utilice un algoritmo voraz o un algoritmo de programación dinámica. O incluso puede ser que estén utilizando alguna técnica o una tecnología de programación paralela como ser clúster o dispositivos aceleradores lo importante es que distintos algoritmos presentan las mismas estructuras y así es como llegamos al concepto de estructuras en los datos vamos a decir que se considera como un conjunto de variables que pueden ser del mismo tipo o de distintos tipos pero lo importante es que todas esas variables se pueden operar como si fuese un todo se puede diferenciar cada componente pero se puede operar y manejar como una sola cosa son esenciales para desarrollar software y lo más interesante es que desde las estructuras de datos más sencillas podemos eh, conformar y construir estructuras de datos cada vez más complejas a continuación vamos a analizar aspectos o características de las estructuras de datos las relaciones entre los elementos es uno de los aspectos que nos interesa entre las relaciones que los elementos de una estructura de datos presenta tenemos la relación de precedencia que nos indica una secuencia o orden de los elementos o una relación de equivalencia que nos sirve para determinar qué elementos son iguales también podemos hablar de una relación de pertenencia que nos indica que un elemento está dentro de otro o relaciones de jerarquía o adyacencia para indicarnos que existen elementos más importantes que otros o existen elementos que tienen una igualdad de importancia. Otro aspecto o característica de las estructuras de datos que es fundamental es el que se conoce como funciones básicas. Estas son la de construir, la de acceder y la de destruir las estructuras de datos. Las estructuras de datos complejas no existen en los lenguajes de programación, de manera que hace falta un mecanismo para reservar la memoria y otros recursos que hagan falta para construir una de estas estructuras de datos del mismo modo el recorrerlas el acceder a cada uno de esos campos también tiene que ser una función que se facilite finalmente cuando se deja de utilizar una estructura de datos se debe devolver los recursos al sistema el otro aspecto que nos interesa sobre las estructuras de datos es el de las operaciones aquellas cosas que se pueden hacer con una estructura de datos. Cada estructura de datos tiene las operaciones que necesita. Incluso puede ocurrir que en un programa, una estructura de datos, tenga ciertas operaciones y esa misma estructura de datos en otro programa tenga otras operaciones. Son las cosas que se pueden hacer con una estructura de datos. Como podemos ver, por ejemplo, copiar una parte o toda la estructura, eh, hacer una búsqueda o una consulta, modificar, eliminar los elementos de una estructura, etc. Distintas operaciones que se puedan realizar con la misma estructura. Finalmente, llegamos al concepto de tipo de datos. Y vamos a decir que un tipo de dato es una colección de valores, como por ejemplo los colores, verde, rojo, son distintos valores del tipo de dato colores. Los programadores, los desarrolladores aprendemos que con cada tipo de datos se pueden hacer distintas cosas. Y los lenguajes de programación traen incorporados o implementadas algunas de estas características es lo que conocemos como el tipo de dato predefinido de esa manera es que en los lenguajes de programación nos vamos a encontrar con tipos de datos para los números enteros o para los números reales incluso para las cadenas de texto como por ejemplo en pascal sin embargo en el lenguaje C y todos sus derivados no está como tipo de dato predefinido en realidad es un tipo de dato estructurado estructurado por qué? porque porque hay una colección un conjunto de valores un conjunto de tipos de datos que se organizan de alguna manera como por ejemplo los arreglos o las estructuras o los enumerados en estas estructuras vamos a encontrar eh, algunas características o definiciones como por ejemplo para los arreglos decir de que es una colección de elementos que además es una colección finita que tiene los mismos tipos de datos eh, a los cuales se puede acceder con uno o más índices o sea hay una definición clara concreta de cómo es esa estructura lo mismo ocurre con los registros lo mismo ocurre con los enumerados para cerrar el círculo de conceptos, tenemos que decir que existe el tipo de dato abstracto. Abstracto porque mediante un proceso de abstracción, los desarrolladores van a tomar un tipo de dato y van a definir las operaciones que se pueden realizar con ese tipo de dato. De esta manera van a definir lo que se llama el tipo de dato abstracto. Luego, cuando se codifique en un lenguaje de programación, ese tipo de dato abstracto se va a convertir en una estructura de datos. Podemos decir que los lenguajes de programación, lo que conocemos como eh, tipo de dato predefinido, es a su vez un tipo de dato abstracto básico. Porque, por ejemplo, con los enteros se pueden realizar operaciones que no se pueden realizar con los caracteres. Y también podemos hablar que los conjuntos, los arreglos, los registros, son tipos de datos abstractos compuestos. Que es lo que en un lenguaje de programación llamarían un tipo de dato eh, estructurado. Como resumen, vamos a indicar que... Abstracción es un proceso mental imprescindible para resolver problemas. Estructura es un esquema que nos permite organizar las partes dentro de un todo. Tipo de dato es un conjunto o una colección de valores que pueden tomar los elementos del mundo real. Tipo de dato abstracto es un tipo de dato y lo que se puede hacer con ese tipo de dato, mientras que estructura de datos es la implementación de un tipo de dato abstracto. De este modo es que nos podemos encontrar con que para una misma definición conceptual, un tipo de dato abstracto, pueden existir más de una estructura de datos.